Oye, cambiando de tema, ¿cómo de ves gusto. la industria musical? La industria musical en la nueva no, normalidad. Pues, no. no, pues de la chingada, claro, este, digo, hay, creo que hay un par de intentos ¿no? para, para sobrevivir, pero pero pues está cañón, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, eh, yo creo que al principio de, de la contingencia. Este, todo el rollo de pues, los conciertos en, en, o sea, por streaming y demás, donde la gente está como muy aburrida en su casa y demás. Este, pues está chido, ¿no? Pero ahora sí que cuántos conciertos acústicos puedes hacer. ¿no? O sea, uno más y ya era ridículo. ¿no? Este... Pues desde el principio siempre fue una industria bastante ruda. Luego... No siempre ha sido una industria ruda siempre sí. luego, y, luego, y, y, y los más pues, desaventajados son los músicos, ¿no? Siempre. Sí. Luego, con el mundo en línea post-Napster, pues, pues ya los ingresos por álbums, por pues, digamos, entiendo que se han reducido, ¿no? Muchísimo. Y, digamos, con... Entonces, pues lo que le quedaba a los músicos eran los conciertos. Exacto. Y al... ahorita... Sí. Ya pues conciertos, ni fideicomiso para la cultura, ni... No, no, está, está muy cañón. Porque, o sea, incluso... A ver, por ejemplo, dijeron, no, no vamos a hacer conciertos de streaming, ¿no? Sí. Pero, pues nuevamente, o sea, es que el problema es que no puedes hacer una gira mundial ni una gira por el país haciendo conciertos de streaming, ¿no? Este... Y, y, y para que, no, que te funcione un no concierto de streaming, claro. tienes que tener... O sea, sí es cierto que puedes llegar a mucha más gente, ¿no? Pero, pues, o sea, sorry, pero no es lo mismo ver ACDC en, en un estadio, ¿no? Este, que verlo en, la, en, la, en tu computadora, ¿no? o sea, sorry. ¿no? O sea, no es lo mismo. ¿no? Eh, sí. Y luego está en este rollo de los autoconciertos... Pero pues igual, o sea, una banda que... O sea, el tri, pues, jaló mil coches, ¿no? O 500 coches, algo así. Cuando jalaría normalmente 15 mil personas un concierto, ¿no? Uh -huh. este, porque, pues, necesitas un espacio, unos espacios gigantescos, pero además el tipo de interacción y el... O sea, pues, no es lo mismo, caro, no o sea. Eh, y, y, y lo que más está cañón, es... O sea, la verdad es que alguien se... O sea, los, los artistas chonchos, <coughs> y digo, con chonchos me refiero a... Desde Bad Bunny, Madonna Bono, Paul McCartney, ¿no? O sea, los que sean, las sean de reggaetón o de pop o de rock, este, son los que en realidad le podrían poner un alto. Y decir, ¿saben qué? A la chingada con Spotify, ¿no? Y nos tienen que pagar más. Este. Y la música no se puede regalar, ¿no? sí. Porque en realidad Pero pues, es, o sea, está, o sea, esta cañón que, o sea, el 90% de los, de los usuarios de, de los servicios de streaming no pagan, ¿no? Entonces, sí. es como si estuvieran oyendo el radio, pero como los formatos, y, los, y el radio siempre fue muy importante, ¿no? Este, pero ni siquiera hay muchos este, anuncios, ¿no? Dentro de esas plataformas. Eh, y, y como el formato físico, pues, desapareció, para, para fines prácticos, el vinil, por ahí, vamos, queriendo, este medio resurgir. No sé si ya llegó a su tope, a su nuevo tope, pero, este, pues, está pues, cañón, ¿no? O sea, y ellos son los que en realidad le pueden poner el alto. Parecía que algunas de las compañías grandes, o sea, es que, fíjate, y este es, es una, una reflexión que tiene que ver con, con el rollo de, de, del internet y las redes, ¿no? O sea, como que en algún momento pensamos que, que el internet era este rollo donde podía haber como una especie de libertad absoluta y una democratización de la difusión de, de, de, de comunicación y cultura y demás. Y es todo lo contrario, cabrón. todo lo contrario. ¿no? Eh, o sea, las empresas que tienen el 90% del control del contenido son siete empresas, claro. Está muy cabrón. este. Entonces, o sea, creo que la única forma de hacerlo es decir, pues no lo vamos a hacer. Había, había una serie de compañías que estaban diciendo que iban a hacer lo que están haciendo más hacia el rollo de, de como Netflix, ¿no? Uh -huh. Que de repente Disney dijo, a ver, nosotros somos... O sea, el contenido de, de, de Netflix depende no nada más de quienes producimos el contenido, sino de, de quienes pro de, del propio contenido de Netflix, ¿no? Y las pre películas de Disney, pues, son las películas de Disney, ¿no? Es como, ¿para qué le doy a Netflix mis películas si yo puedo hacer mi propio canal y la gente va a pagar por ello, ¿no? Y en sí. efecto, o sea, el canal de Disney pues, está muy cañón, ¿no? Eh, y entonces si tienen niños chiquitos, ¿cao? puta, pues seguro pagas por el canal de Disney. Y si no tienen niños chiquitos y de repente quieres ver buscando a Nemo, pues, pues, pues agarras y pagas un mes de Disney, ¿no? Bueno, creo que buscando a Nemo sí está este, en Netflix, pero... Pero por lo menos todo el nuevo contenido, no, ¿no? Este... Y lo mismo, ¿no? O sea... A ver, el contenido de HBO, pues no es el mismo contenido de Netflix, y el contenido de Netflix no es el mismo contenido que tiene Apple TV y, el, y no es el mismo de, de, este, de, Prime, ¿no? Entonces, están compitiendo las plataformas porque tienen contenido único que te puede sí. interesar ¿No? y eso no lo están haciendo los, los... este, la, en la música, ¿no? O sea, están compitiendo. O sea, quienes están compitiendo por los artistas son los, las agregadoras, ¿no? Que son, como sí. quien dicen, los que distribuyen el contenido hacia las plataformas. ¿no? Sí. Yo, la neta, creo que lo que deberían de hacer es ofrecer el contenido. O sea, o sea que las diferentes disqueras ofrecieran contenido único. ¿no? Y entonces, ahí sí podría cambiar como la, la sí, situación. Pues... No sé. En, en general, como que el, el modelo de negocio ya está obsoleto una vez más para, para la música. Y, y pues no sé, algo que he visto que se ha explorado, pues es eh, con donaciones tipo Patreon, pero pues, me imagino que esto no es sostenible para la mayoría. Los chiquitos pues no alcanzan a, a juntar suficientes mecenas. Y los grandes ni los necesitan. Entonces, eh, pues no creo que sea una solución. Y co como dices, los que podrían forzar un cambio no lo hacen porque pues ellos ganan lo suficiente como están las cosas. Entonces, ¿para qué esforzarse y cambiarlas? Sí, exacto. Están como mucho más allá del bien y el mal, ¿no? Este, sí. Por allá hay, unos, hay, hay un par de artistas este, como muy clavados en, en, en el rollo. Que de, o sea, los que no encuentras en Spotify, ¿no? Sí. Son artistas que dicen, a ver, si quieres la música, vas y la compras, cabrón. ¿no? En CD. Uh -huh. Este... Para, o sea, fíjate, para... Para considerar que tienes un disco vendido, uh -huh. tienes que tener mil streams. ¿No? Este. No, pues. Y, y, y lo que les dan normalmente por un disco vendido, pues es muy poco, ¿no? Necesitas Puta, son, son centavos, son centavos de dólar, ¿no? Sí. Este. Y en cambio, pues un disco que cuesta 12 dólares. Pues ahí estamos hablando, en realidad, que el entre el. Dependiendo del artista, ¿no? Pero más o menos entre el 10 y el 20 acaba siendo para el artista. Este, sí. Entonces, pues bueno, de esos 12 dólares te toca un dólar y medio, ¿no? Que es 100 veces lo que te toca por este, por, por los streams de Spotify. ¿no? O sea, bueno, no 100, pero... Bueno, algo así, no sé, digo, no, ya, ya no me acuerdo de la sí. conversión, pero, pero es muchísimo más, ¿no? Es muchísimo más. El problema es que el mercado de los discos, o sea, como cosa física, no... Yo creo que va a haber un comeback, ¿eh? O sea, digo, porque... El ro... Yo creo que es una cuestión de formato. Fíjate, con los discos, con los libros, parecía que los libros, este... O sea, cre creyeron que iba a pasar lo mismo con los libros que con la industria de la música, ¿no? Sí, y, este, y entonces el otro día estaba leyendo, bueno, yo a una de las personas que sigo en Twitter, es a, además de a Carlos Gershenson, es a, este, a, Paul, es a Paul Krugman, que ¿no? este, uh -huh. fue premio Nobel de Economía hace, hace, sí. hace un par de años. este Y es un güey increíble, este, y además es súper anti-Trump, entonces es muy divertido. Este, pero estaba, estaba este, este, sacó un, es un retweet de un este, eh, análisis de quién compraba este, libros digitales. Y entonces resulta que el 90, o sea, bueno, que para empezar, los libros digitales solo tienen como 10% del mercado en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, resulta que el 80% de, de los, de, de quienes este, compran libros digitales, son personas mayores de 65 años. Y la razón es porque pueden hacer la letra más grande. ¿No? <risa> y, el otro y el otro mercado importante de libros digitales es el mundo académico. ¿No? Porque el momento en el que sale el libro, lo bajas, lo lees y ya. O sea, lo archivas, ¿no? porque lo citas y ya sabes lo que decía. ¿no? Sí. Este... Pero los chavos, así, los chavos de 15 años que compran libros, van a Barnes Noble o lo alcargan por Amazon y lo compran, ¿no? Sí. Este, entonces, pues, es muy, muy, muy impresionante que el formato físico siga siendo en ese sentido tan importante, ¿no? O sea, y, y creo que... Y, y, y, y es cierto, o sea, yo tengo, yo tengo un chorro de libros digitales y siento que no los que no son que so, que no son no míos, ¿no? Pues es como la sensación general que tengo. Este, mm. Y en cambio, hace poquito te pues, encargué unos libros a Amazon y llegaron físicamente, y pues me emociona, ¿no? Tenerlos ahí y pues no sé, los abrir y ojear. O sea, pues, es como otro rollo, ¿no? Y es la razón por la que creo que el vinil medio ha regresado, ¿no? Que es este. Pues te llega un disco de vinil y, de vinil y pues lo abres, que tiene como partes, ¿no? Y tiene las letras. Y, o, sea, eh, o sea, vas más allá de la música, es un objeto físico que tiene un valor este, adicional al de la música, ¿no? O sea, pues la música, pues ahí la tienes en, en Spotify. Este... Es, es, es muy curioso esta diferencia entre pues, las percepciones visuales y auditivas. Eh, Marshall McLuhan, pues, hace la, la diferencia de que, pues, gracias a la tecnología pues principalmente la televisión, ¿no? Porque pues antes era más radio, pero no solo eso, sino que en general, eh, pues la narrativa era pues la manera en la que interactuábamos y nos enterábamos y aprendíamos. Entonces, como que había eh, una dominancia de, de, del, del sentido del, eh, del oído sobre el, el visual. Pero cine, televisión, eh, computadoras eh, y, y, pues, lectura también, eh, pues, son visuales y, y pues, decía que, que pues eso generaba muchos cambios en la manera en la que pensamos e interactuamos socialmente. Y, mm -hmm. y entonces, no sé si esta diferencia también se pueda llevar a, al arte, pues, en el sentido de literatura contra eh, música. Porque, digamos, cuando, cuando tú estás leyendo, eh, pues, como es visual, eh, como que el, el tener un objeto físico que estás manipulando es, es algo un poco diferente a si lo estás escuchando, porque lo que escuchas, pues, no es necesariamente un objeto físico. Y, pues, todas las revoluciones de formatos eh, de música, pues... LPs, cassettes, CDs, eh, digitales, eh, pues no cambian tanto esa experiencia, que es cierto que pues tienes el, el albumcito y las fotos y las letras y demás, eh, pero como que esta diferencia tan grande que son canales sensoriales diferentes, no sé si implique que también, eh, pues, la, la manera en la que, nos involucramos con, con estas artes, pues, va, varía precisamente porque usamos sentidos distintos. Eh, no sé, los videos musicales, no sé si eso sea algo intermedio que, que vaya más en, en una u otra dirección. Los videos musicales medio desaparecieron, ¿no? O sea, en el sentido de que... Pues yo, yo no he visto MTV desde no sé. no, eh, MTV no tiene videos musicales. Años, ¿no? No, o sea, MTV no tiene, ya no tiene videos musicales, son programas de otro tipo, ¿no? Okay. Este... Se nota. <risa> Se nota. O sea, te, la, la barra de videos sí. de MTV serán ta, dos programas de un, una hora al día, ¿no? O sea, todo lo demás sí. es otro tipo de contenidos. Este, y además, a ver, de, de, de, de artistas que se gastaban literalmente millones de dólares en videos, uh -huh. ¿no? Porque era una herramienta publicitaria cañonísima. Ahorita los videos que ves en. O sea, la mayoría. A ver, digo, a ver, los artistas muy, muy grandes si sí, siguen gastando en lana en videos, ¿no? Este, uh -huh. pero. Pero, por ejemplo, incluso los artistas grandes hacen un video chido. Y todas las demás canciones sí. tienen video para que puedan estar en YouTube, ¿no? Pero son, van desde lyric videos hasta sí. fotografías así, ta, ta, ta, hasta cosas muy, muy sencillas, ¿no? O sea, de, de, de, o sea que cuestan miles de dólares, pero no cientos sí. de miles de dólares, ¿no? Este, y las bandas chicas es, que... es una cosa que sí han podido hacer, ¿no? O es sea, decir, pues, Incluso ahorita durante la contingencia una cosa muy divertida fue el rollo de pues vamos a hacer videos cada quien en su casa ¿no? Y entonces cada quien se grababa y alguien ya, ya, ya alguien lo editaba ¿no? Ya hay cosas ya hay cosas interesantes y padres ¿no? O sea y, es, y eso yo creo que está chido ¿no? Este pero pero nuevamente o sea el video o sea no sé por qué ahí sí o sea creo que nada ahí nada más era la cuestión de de la disponibilidad, ¿no? Pero yo no le encuentro, por ahí yo tengo todavía, por ejemplo, tengo este, videocassettes de Monty Python completo, ¿no? O sea, tengo el, o sea todos sí. los VHS de todo Monty Python. Y no le hay ningún valor con, este, al objeto, ¿no? O sea, si los puedo ver en YouTube, por mí están mejor, ¿no? Sí. Este, y también me parece muy cómodo en mi celular poder tener toda la colección de discos de la historia del rock, ¿no? sí. Pero mi colección de viniles, esa sí le encuentro un valor muy especial, ¿no? Y pago sí. mucho dinero por viniles nuevos, ¿no? De, este, que tienen ciertas características y demás. Este, No sé por qué hay algo en el objeto que los hace especiales. Pero... Pero también es otra cosa. Me he dado cuenta de, de que, por lo menos en mi caso, cada vez es más raro que me siente a escuchar música. Escucho mucha música, pero cuando ando en bici, cuando estoy trabajando, cuando estoy, no sé, lavando trastes, lo que sea, Ajá. Eh, bailando, pero así como que sentarme a escuchar música o a ver un video musical, ya no hay tiempo y... No sé, leyendo a Haruki Murakami como que es algo muy contemplativo y como que la urgencia de la vida moderna y, y pues también familiar, como que ya no dejan tiempo para esos lujos. Entonces no sé, no sé si sea mi caso particular o si sea algo común y, y pues simplemente con las prisas la música es más pues en lo que vas en el metro manejando o en el gimnasio o lo que sea. Yo creo que varía de persona a persona. A ver, yo creo y que entonces, siempre ya no así, importa ¿no? el formato. Yo creo que siempre fue así porque desde sí. que el radio se convirtió en una cosa móvil, ¿no? Incluso pues el cassette era un que se metió para que te pudiera, o sea, para, para que te la pudieras, para que te pudieras llevar la música mientras caminabas y mientras podías de hacer, o, o, o, me todas otras cosas. ¿no? Yo sí. sí me siento bien música todavía, ¿no? O sea, yo sí agarro, o sea, yo cada vez que compro un disco, porque sigo comprando discos. Este este, este, este, seres no, pero, pero viniles sí, porque además sí es una experiencia sonora diferente, que sí, comprendo además que no cualquiera la puede notar, pero... Este, es, ¿Es por el vinil o por el equipo de sonido? Porque, es una combinación, digo, entiendo es una que es analógico contra cosas. digital. Claro, lo que pasa es que en el analógico, o sea, la onda es que hay un... Esa es una conversación para otro día, este sí. es, una es una conversación muy larga pero básicamente está basada en el, la, la capa o sea tiene que ver una cosa de mercadotecnia y el rango dinámico que hay en la música grabada no entonces eh, alguien en algún momento de la vida se dio hizo un mal análisis este estadístico que dijo que los discos que sonaban más duro vendían más ¿no? este y entonces sacaron este artículo y entonces todo mundo empezó a hacer que sus discos sonaran lo más duro posible. O sea, a la hora de masterizarlos, este, lo que intentan es subirle el volumen lo más que se pueda, pero pues hay un límite que es cero, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es comprimirlo lo más posible para que más parte de la música esté más arriba, ¿no? Este, y entonces eso lo que hace es que la diferencia entre lo que suena más duro y lo que suena más bajito sea menor. Y eso le quita todo el chiste a la música. ¿no? Entonces, si tú oyes un disco masterizado para vinil y un disco masterizado para Spotify, la diferencia Lo primero que vas a decir, Ay, suena más bajito el, el vinil. Yo lo que siempre digo, pues, es, pues sí, pero para eso está en la parilla del volumen, ¿no? Le subes. Ya. Pero una vez que le subes, precisamente el rango dinámico hace que la música sea una experiencia mucho más chingona, ¿no? Porque pues, es lo que mm. genera sobresaltos y lo que genera emociones y lo que genera un chorro de cosas. ¿no? Sí, este, sería como ver en blanco y negro contra colores. Um, no, no, no, no, porque. El, eh, o en tonos, o sea, tonos de el, azules, en, en, en contratécnico. No, no, no, es una, no, nada más es la diferencia entre lo más fuerte y lo más bajito, ¿no? Por ejemplo, en música clásica, pues si das un pinche orquestazo, ¡pam! ¿no? Comparado con un oboe solito pues una cosa, o sea, la diferencia en decibeles son, deben ser como 60 o 70 decibeles de diferencia, ¿no? Pero entonces, sí, tienes, y, y si tienes este oboe que está así, y de repente, ¡locos, ¿no? Y un rollo así, pues bien cañón, ¿no? Entonces, si comprimes la señal de manera que el oboe está tan, casi tan duro como la orquesta, ya no causa esa misma sensación, ¿no? Entonces... El problema es que en el vinil no, no puedes subirle el volumen que le puedes subir en, en digitalmente. O sea, no, no, no puedes comprimir de esa manera porque el surco se hace demasiado grande y entonces salta la aguja, ¿no? Pues físicamente es imposible. Y entonces tienes que mantener la música con un chingo de rango dinámico, lo cual hace que suene, independientemente de que no suenan los graves, eso sí es cierto, o sea, abajo de 100 kHz no hay nada y es la razón por la, por la que la música digital tiene tantos graves, porque si te puedes ir lo más abajo mm. que quieras. ¿no? Fuera de eso, este, eh, es, esa imposibilidad física del vinil hace que la masterización pues, sea como más bonita. ¿no? Entonces, la música suena pues, como tiene que sonar, ¿no? o sea, de alguna forma. ¿no? Este, y si, si se remasteriza como si fuera para vinil, pero para digital. Entonces, todo el mundo te va a decir que suena muy bajito, Lo pones en el radio. El volumen? Yo, es lo que yo digo, es lo que yo siempre digo, pues, subes el volumen y ya. No? <risa> Pero la gente no se conforma con eso, ¿no? Entonces, este, si tú ves, siempre hay cosas que están, o sea, cosas viejas que están remasterizadas y remasterizadas y remasterizadas. Sí. ¿no? Este, y lo que hacen es precisamente subirle el volumen, subirle el volumen, subirle el volumen, subirle el volumen. Subirle el volumen. Entonces, si tú oyes The Wall de 1979 en un acetato y oyes The Wall remasterizado de 2020, el primer impacto es, ah, suena más duro, tiene más aguditos y como más este, eh, rango en términos de graves agudos, ¿no? Pero después de un rato, te dices así como de, no, pero pues suena más chido el original. O sea, es, es claro que suena más chido el original. ¿no? Este... Pero eso, pues, cuesta, Te digo, es una discusión larga y tendida, pero pero sí hay una diferencia este, significativa. ¿no? Oye, me tengo que ir porque tengo una reunión a las, a las 11. Seguramente sí. tú también. Sí. Este, pues un placer, doctor.